Hola, hola, buenas tardes, Yo aquí Marco, comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con Evil Genius, este va a ser nuestro capítulo número 10, si no me falla la memoria y hoy nos vamos a dedicar a sacarle todo el partido al laboratorio, ¿vale? a conseguir sacar las investigaciones que tenemos pendientes a ver, vamos a darle un poquito de calor para que vaya dándole ahí... para que nuestros científicos investiguen entonces tenemos esta medias es un... bueno, es una lástima, está bien porque se lava cerebros pero necesitamos... Sacar, eh, ¿dónde era? Esta, la red criminal a nivel 2 Que tenemos, bueno, la La La investigación por 3, porque tenemos 3 pizarras Entonces nos viene de lujo Lo único que necesitamos es que Nuestros científicos le den Bastante calor a esas cositas Así que, nada Como ya sabemos, oh, esto no lo podemos Vale, vamos a Expandir el tesoro hacia allá Creo yo no sé si deberíamos a lo mejor meter... Vale, esta zona de aquí la sacamos ya hacia adelante. No, aún no. Ah, vale, vale, vale, vale. Espera, espera, espera, espera. Vamos a coger, vamos a llevarnos aquí. Eso es... Vale, venga. Junior. Dale, parraguda. Que tenemos que capturar a esta gente Vale, podemos mover esto Vamos a ser listos Vamos a moverlo Una para atrás Así tenemos más espacio Eso es Vale Y ahora movemos este también Vale Venga palos con él Vale, perfecto Lo movemos Y ahora vemos Uy, ¿qué ha pasado? ¿A quién hemos conocido ahora? Vale. Uy. A los investigadores los, los decentes. Vale, bueno. Mayor potencia ahí. Vale, venga. Construimos. Es que claro, ¿cómo mejoramos esto? Necesitamos tener un montón de científicos ahí trabajando. A toda pastilla. ya ¿Vale? está capturado. Perfecto. Venga, no te me pongas rebelde, hijo. Perfecto. Venga. Siete A ah, se congela. Sí, no tendrá. Vale, sí, sí, sí, sí, Vale, pues nada, hay que completar eso. Ha... Luego juego oh, lee los informes. Me gusta. We have more intel. Eh, eh, eh, eh. no vemos si hay vale Investigadora de martillo 80% vamos vale esta es la que tenemos que completar pero necesitamos la red criminal al nivel 2 que luego también necesitaremos más potencia de transmisión y eso a lo mejor nos supone un problema en el futuro no lo sé o sea a nivel de ok necesitamos eh, aumentar la potencia de transmisión vale aquí no hay nadie trabajando esto que necesita tres botones, seis trabajadores, tres trabajadores. Vale, pues vamos a meter aquí la de los tres botones, confirmamos y volvemos a casa. Vale, porque lo otro es que es ya gastarnos dinero en... Aquí en... En la zona del casino para ir metiendo aún más cosas, pero claro. Casino, objetos. No hay tanto, tanto, tanto que gastar. Y aquí no podemos tirar más. Bueno, esta zona sí que se puede investigar. O sea, investigar, entendedme. Vale, pues vamos a meter aquí telecomunicaciones. Sale control, perfecto. Esto vamos a expandirlo. ¿Esto se puede expandir? ¡Oh, maravilloso! Vale, y aquí podemos ganar todo este espacio. Aún... Inexplorado. Vale. Es que todo esto si podemos rascarlo. No lo quitamos de encima. Y ya está. Perfecto. Confirmamos. Y ahora vemos cómo movemos las cosas. Pero vamos. Con esto ganamos un poquito de espacio en todas direcciones. Y nos viene genial. Vale. Porque aquí vamos a tener que estructurarlo muy, muy, muy, muy bien. Para ubicarlo todo perfectamente. Pues Ah, no, me ha parecido, digo. Vale. Es eso. Ahora mismo estamos un poquito comprometidos porque necesitamos meter muchísimas investigaciones. Vale. Bueno, está bien, 90%. 92%. Vale, vale, bueno. Poquito a poquito vamos sacando cosas. Y eso está guay. Esto está parado. ¿Ves? Es que eso no debería estar parado Vale, dos informes más Perfecto 36 Informes, o sea, es una pasada Vale Vale, perfecto, ya tenemos la investigación Para usar el lava cerebros. Entonces, esto yo entiendo que nos traerá gente A nuestro entorno Entonces, vamos a coger operaciones globales Vamos a meter redes criminales de nivel 2 Empezamos. Maravilloso Y aquí tenemos Una nueva máquina de tortura ¿Qué vamos a colocar aquí? A ver, ¿cabe? En esta esquina Perfecto ¿Esta la podemos mover? Sí Vale Confirmamos Uy, no, no, no Confirmamos Vale Vale, vale, perfecto Vale, ya hemos metido la nueva investigación A ver si lo conseguimos sacar... Rapidito, o a ver si conseguimos que avance rapidito. Pon la investigación. O sea, en plan, ¿cómo de rápido va? No, es que solo podemos ver aquí. No, bueno, pero crece rápido, ¿eh? No está nada mal, no está nada mal, me gusta. Bueno, hemos gastado un pasto en un momento, eh. 33%. Como se ha vaciado el tesoro tú, vale Vale, vale, vale. Aquí es que nos gastamos demasiada pasta en taquillas, literas, y no hacía, tan, no hacía falta tanto. O sea, no somos capaces de asumir la, la cantidad de gente que tiene esto. Vale, ¿podemos mover las cositas? A ver. Movemos esto. Uh, vale, ha llegado un grupo de investigadores. Vamos a ver, Se puede mover más aquí. Vale, y aquí nos cabe, si no me equivoco, una mesa de informes. ¡Oh, perfecto! Mm -hmm. Vale. Pod podemos asumirla, me gusta. Your need more to sí, sí, ya va, ya va. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿El grupo de investigadores es de dónde está? Los investigadores de pacotilla, a ver si los podemos distraer. Me vendría genial. De momento hay dos. No tendremos un tercero. El avanceremos está listo. A ver, si lo podemos probar. Uh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vale, está listo. Esto va a ser maravilloso. Vale, y la red criminal, bueno, el 32%. Sí, sí, sí, nos dará tiempo de sobra recogerla. ¿Dónde está esta gente? Va a ir algún botón a distraerlo. Hay un montón, es que en verdad hay un montón, un montón, un montón de turistas, ¿eh? Y, y me dan muchísimos ingresos, está bien, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos a movilizar esto. Mover. Vamos a, a pelotonarlo todo un poquito, ¿vale? vale porque aquí es que hemos perdido mucho espacio vale hay que no se molesten entre los diferentes puestos pero que que no perdamos espacio ninguno vale aquí cabe este cabe a, este lo voy a poner así vale me rompe la estética la base pero creo que podemos comprometerla para poder ganar espacio Vale, y está aquí, maravilloso. Uh, es que lo que no entiendo es... Bueno, lo que no entiendo, sí que lo entiendo, pero me molesta un montón que no se puedan mover en bloque tú. Eh, vale, aquí. Y tú, aquí. Vale. ¿Podemos construir más? La respuesta probablemente sea sí, pero hay que ver cómo construimos. Vale, y si lo hacemos al revés, vamos a poner este aquí. Vale, este, Así mejor, así mejor, así mejor. Esto aquí, esto aquí y esto aquí. Va a ser un pseudo laberinto, pero... Cuatro, es que además nos caben dos más aquí. Vale, perfecto. Dejando este huequecito aquí para que se pueda pasar... Confirmamos y ahora que vamos a poner todo. hemos ganado un montón de espacio, ¿eh? Pero un montón, un montón. Me gusta. Con que tengamos energía me sirve. Vale, está recolocando todo rapidísimo. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. perfecto. Vale, Broadcast capacidad de volver a la normalidad. Eh, oh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. ¿Y el otro? Aquí está aquí? Podemos capturarlo, podemos capturarlo Podemos capturarlo en vez de matarlo Ah, guau, o sea, matarlo le reduce use. Porque no es exactamente lo mismo reducir la destreza que... Vale, vale, vale. peligroso Maquinación completada. Perfecto. A ver, ¿dónde? ¿Dónde, dónde? Aquí tenemos mucho trabajo. ¿Esto qué es? Aumento de tensión de la zona de 50. Eh, vale, habría que reducir la tensión. Pero con esto nos va a explotar. Así que... Poco vamos a poder hacer. Vamos a dejar que... Muera la región en ese sentido. Vale, ¿qué otras regiones tenemos inactivas? Aquí, a ver, aquí dice que hay tres. Eh. Lol, ¿qué hay tres regiones hay sin trabajar? Ah, vale, esta. Vale, en esta nos están pidiendo tres guardias. Me la quedo. Sí. Aquí tres guardias más. Es que, claro, la clave es que es menos dinero. O sea, menos dinero, menos menos gente y lo que hacemos es ir rotando y ir haciendo que, que los agentes disminuyan o que el número de agentes disminuya. Vale. Vale, vamos a meter a este señor. Uh, tiene mucha motivación. Vale. Entonces la idea es poder entrenar a tope a la gente. Vale, nos falta electricidad, entonces la idea... Está todo construido. Ya hemos construido los nuevos puestos. Sí. Pues la idea es poder mejorar la electricidad lo más pronto posible. Mm, apagar cosas me parece feo. Porque apagar cosas me parece feo. Pero... Llegado el momento, si fuera necesario, lo deberíamos hacer. Es que no sé si... Vale, vamos a hacer una cosa Para sacar más dinero vamos a contratar Vamos a gestionar los esbirros Y vamos a sacar más botones todavía Vale Que me cobran una pasta Sí, pero... Ni tan mal en verdad Ciencia, técnicos, científicos deberían estar todos trabajando a tope Vale Nos llega o sea, el único problema que tenemos por ahora es el de la electricidad, pero ahora mejoramos los. Los. Bueno. Nuestra capacidad de generar electricidad. O al menos va a ser nuestro objetivo. Ahora, en cuanto acabemos esto. Venga, dale, 86%. ¿Cómo vamos de objetivos? Vale, entre guardia Mata a los investigadores de Smash. Vale, lo haremos. Construir extintores. Matar un técnico. Vale, vamos a matar un técnico. ¿Dónde hay? Venga. Vaya, venga, a currar. Vale, perfecto. Redes criminales de nivel 2, maravilloso. Ahora, vamos a parar. ¿Dónde está lo de la electricidad? Guarida, aquí, este. El generador nuclear. Perfecto, proporciona una cantidad moderada de energía a la guardia y el resplandor que produce si te dejas la trampilla abierta crea un ambiente muy agradable. Ay, lol. Vale. Vale, vamos a tirar por el generador nuclear, son 20.000, tenemos los 20.000. Vale, ah, por ello que vamos. Vale, y con esto... Bueno, ya tenemos todo, todo, deberíamos ser capaces, tenemos dos de transmisión, deberíamos ser capaces de mejorar esta base militar. De mejorar. 120 cada 5 segundos. ¿Vale? ¿Podemos mejorarla? Sí, vale, perderemos la maquinación. Cinco informes gastamos, pero vamos a mejorar eso. Y con eso podremos acceder a esta misión y, tum bueno, tumbarla, completar la misión. Sí. Me gusta. Además, vamos a ver si nos podemos gritar tres científicos a ah, mucha tensión en la zona. Elimina la tensión poco a poco, elimina la tensión poco a poco. Vale, vamos a andar esta y reducimos la tensión en esta zona. Esa, yo sé que me va a caducar, porque sé que me va a caducar. Pero bueno, tendremos la, la tensión ahí parada. Vale. A ver si atacamos a este señor. Ahora bien. Vale, vamos a llevar a este a lava cerebros. Yo creo que. Porque no lo hemos visto aún en lava cerebros, eh. Pero. Hace que les.. O sea, te ayuda a poseerles birro en ese sentido. Venga. Vamos, Barracuda. Lava el cerebro. Uh, a ver la animación. Luego le mete el casco y el Tesla. Oh, maravilloso. Y te da un esbirro de gratis. Vale, es una buena forma de conseguir esbirros nuevos. No te lo especializa, porque no te lo especializa. Pero está muy, muy, muy, muy bien. Vale. ¿Ya está listo esto? Efectivamente. Vale, pues vamos a ir a por esto. ¿10 guardias? ¿What? Vale, pues nada, ya sabemos. Fuerza a entrenar guardias. 10 guardias. ala ¡Apañado! Que también te digo, se nos va. Vale, bien. Qué bien, qué bien, qué bien. O sea, lavamos cerebros y, y dejamos de ganar informes gratuita, gratuitamente, pero como ya los generamos aquí, está bien que tengamos esa actividad de mandar eh, esbirros fuera, nos los saquemos de encima, trabajemos en el mapa mundi y con los que vienen a nuestra base... Uh, lol, ¿Qué pasa? ¿Por qué corre la gente? ¡Wow, uh, wow, wow, wow, wow! ¡Soldados de Yunque! ¡Eliminar! ¡Eliminar! Vamos a, a montar la alerta roja. A ver si se activan y vienen para allá. Porque esta gente hay que aniquilarla. Vale, vale. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! uy Se ¡Serían a tiros! ¿What? Vale, vale, ya vienen. Ojo, atentos, cuidado. Oh. Oh. Venga, todos... ¡Vaya horda, chaval! Nada, nada, lo reventamos. Ahora, reventaditos. Vale, podemos quitarlo. Perfecto. Hemos... Porque había un objetivo de... Exacto. Vale, perfecto. Vale, vale, vale, vale. Maravilloso. Maravilloso. Vale. Esta como va. Oh, además mejora la torre. Se nota, eh. La diferencia de la torre. Qué guay. Vale. Ahí tenemos unas misiones. Eliminar la tensión poco a poco. Eh, uh... Un rollo instantáneo. 5 botones, 10 segundos, 15.000 de oro. Está muy bien para recuperar dineros, ¿eh? Vale, vale, vale, vale. O sea, mejorar las, las zonas está muy bien. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta. Vale, seguimos trabajando aquí normal. Perfecto. Los científicos, ¿cómo va eso? Venga, El comedor está un poco saturado, a lo mejor habría que meter una mesa nueva o algo así, o está un poquito este señor, está de lado, <ríe> vale, a lo mejor ampliar por aquí, meter más zona de comedor o vete todo a saber, pero no tiene, es que no tenemos gasto que hacer, eh. No tenemos para nada gasto que hacer. Es literalmente dejar pasar el tiempo y pa'lante. Porque es que no podemos consumir más energía. Vale. Vale, vale, bueno, está bien. Está bien, poquillo a poquito. Dejar que pase el tiempo y, y pa'lante. A lo mejor, espérate, vamos a mover, vamos a ser listos. Vamos a ser listos, vamos a mover esto. Mover. Porque aquí como que me. Como que no genera mucho. Vale, y vamos a ponerlos aquí en sitios más o menos repartidos. Vale. Así si podemos atacar. ¿Cómo vamos con de guardias? Entramientos de esbirros, nueve guardias. Venga, uno más. Uno más Uy, tú ¿no estás trabajando? A ver ¿Qué ha pasado aquí? No objetivo, entrena guardias, estoy en ello Estoy en ello, hijo, estoy en ello No nos hago bien. Venga, no hay nadie que quiera ser entrenado como guardia Además, tenemos dos zonas de guardias Tú, ¿dónde está la peña? ¿Tanto todos durmiendo, pagos Que sois uno pagos ¿Hay alguien que va a entrenar? ¿Nadie va a entrenar? ¿En serio nadie va a entrenar? Nos falta un guardia y nadie va a entrenar Venga sus científicos ¡Ah, Acabarán ante los científicos que tendremos el guardia, verás ¡Ah! ¿Por qué todo el mundo se desvía aquí? Pues que se pagan los salarios y la reducción es casi un 25% ¿eh? O sea, perdemos un montón de tesoro que está bien porque luego lo ganamos a toda pastilla, pero... Peligro. Cuidado. Vale, ya tenemos la investigación y no lo guardia, problemas. Vale, ir al menú de investigación. Que... No, no, vamos a pausar. ¿Qué queremos? Trampas. Vale, vamos a meter trampas nuevas. Me gusta, es muy buena idea. Rayo congelador. No, trampas que funcionen solas está bien. Esto es lo del suelo resbaladizo. La, hombre, la puerta láser esta está guay. vale sí porque el resto es más de es que operaciones globales por ejemplo aquí que necesitamos dos proyectos de investigación de nivel 2 pantallas gigantes el peligro de manera que aumenta el tiempo que tarda la tensión en acumularse uh Ah, pero no tenemos info de, de qué es. Vale, este es pasivo. Pues vamos a meter este. Ya que tenemos este, lo vamos a meter y ya está. Vale. Me, o sea, es que me parece mejor. ¿Esto qué genera? A ver, el generador este son 10 de energía y este son 20 de energía. Pero en, ah, en mucho menos espacio. Vale. Vale, vale, pues vamos a pasarlo un poquito mal Porque vamos a coger y vamos a hacer así Y vamos a vender uno Vender esto Vale, entonces esto es equivalente Rápido Oh, lul. Vale, vamos a desactivar esto Bueno, es una tontería, ¿no? Pero... ¿Qué podemos desactivar? Que gaste mucha energía y que ahora mismo no estemos usando... Por ejemplo, las máquinas de entrenamiento de científicos. Vale, y las de mercenarios, por ejemplo. Vale, perfecto. Acordarse, acordarse de que ahora hay que activarlas, ¿eh? De nuevo. No sea que lo vayamos a dejar ahí y no funcione esto. Vale, además, ya te, dime, dime, por favor, que tenemos ya los 10 guardias. Pero vamos a ver, señores, ¿qué está pasando aquí? Vale, gestionamos esbirros. Vamos a meter 12 guardias. Así que se construya uno, por lo menos, o que se entrene uno. Vale, maquinación completada. Ok, vamos a ver eso. ¿Dónde está la maquinación? Uh, aquí, vale. Tres botones... Vamos a reducir la tensión. Vale, esta que son 10 segundos, bueno. 20 informes, está bien. Y aquí estamos más de lo mismo. Tres guardias, no, no vamos a meter ahí tres guardias. 6 trabajadores, vale, 6 trabajadores, esta sí que nos la vamos a quitar. Porque tenemos bastantes birros y así por lo menos nos los quitamos de encima y ya está. Esta que son, tres guardias también... Seis trabajadores. Tres trabajadores para eliminar la tensión. Vale, seis trabajadores. La verdad es que nos, nos sobra mucha gente dentro de la guarida. Entonces, si nos lo quitamos, mejor. Venga, a ver. Ahí va. Vale, vale. Esos guardias, ¿dónde están? Ay, dime que hay alguien entrenando. Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Me gusta, aprobado. Ya... Yeah. Vale, ya podemos mandarlo. Maravilloso. Vale, iniciamos la maquinación. Perfecto. Claro, ahora se nos ha vaciado la base. ¡Eh! Oh, no me he enterado. Literal que no me he enterado. Pero bueno, ya se perdió. Eh, no lo detecta nadie. Madre mía. O sea, literalmente tengo que coger, verlo yo. Y, y no tenemos guardias. Y los mercenarios están a su rollo. Eh, Iván, bueno, échate una carrerita. Ahí, eso es un, un lanzagoete, como aquel que dice. Y listo. Vale. Eh, ¿Cómo estamos en el mapa mundi? Ahí ha llegado. Perfecto. Vale, vamos a completarla. A ver qué pasa. Oh. ¡Ojo! ¡Ojo! un mayor desafío. Tendrías que haberte esperado un desafío más inteligente. ¿A qué te refieres? qué has...? que el mejor estudiante no iba a aprovechar el hecho de que sacas a todas tus tropas de la base? ¿Lol? ¿Pero qué monstruo yeah, tan artero yeah, eres, preparaos uh, para el ataque ¿Qué? Uh, uh, uh, uh, uh. ¿Dónde? ¿Quién? Iván Pe Iván Prepárate Y... y... y... Johnny Barracuda también A ver... ¿Qué ha pasado aquí? Capitores secundarios. Jefe criminal. Jubei ha enviado uno de sus alumnos más letales a tu guarida para que se abra camino aguantados. Demuéstrale que las artes marciales de comunidad no son un rival para una combinación de armas de fuego y métodos de tortura. Pues se va a enterar este colega. Vale, final es perfecto. Mata a investigador. Vale, ¿dónde está este señor? Vale, mientras esperamos... Uf, esto es una pasta. Vamos a mandar porque seis botones tenemos. Tres científicos. Científicos, precisamente, no me quiero quitar de encima. Pero. ¡Uh! El estudiante de lluvia acaba de llegar a la isla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Debe entrar por aquí, digo yo. En una de estas aparecerá. Hombre, debe ser súper carismático. O sea, lo tenemos que ver de lejos, ¿no? Digo yo. Vale. ¿Dónde está? Hombre, ha venido, pero no, ¿eh? Como no ha entrado por esta puerta... Vale. ¿Dónde? está la otra que hemos completado? Mm, no lo sé, pero me estoy poniendo nervioso por la otra. <risa> vale. Eh, tres trabajadores, una hora, eliminar la tensión, ¿no? Porque está a tope. Esta. Venga, cambiamos a seis. Ya está. Eh, ¿Dónde está el estudiante de este señor? Aquí está. Uh, tiene un montón de vida. Viene directo a la base. Vale. Investigación completada. Atención. Vale. atención, la que tengo yo ahora. Vale, esto lo miramos luego. ¿Por qué va pululando por ahí? Licencia para Tuggir. Tiene un montón de vida, eh. Pero un montón. ¿Nos se da la cuenta capturarlo? Pero va pulando por ahí, no entiendo yo muy bien. Vamos a activar la alerta roja y supongo que se acercará a la base. Eso es. Vale. Vamos a verlo de cerca. Es que tengo ahí todos los guardias, los mercenarios sí, Y van como va de vida ¿Ya? Bueno, a ver, ya Tampoco sé por qué me sorprende, Porque tenemos literalmente a media base aquí en la puerta Maravilloso Maravilloso Vale, pues nada ¿Dónde está la otra...? La otra de esta. Un ha sido vale, pues nada. No. Vamos a capturar al estudiante. Vamos a... De hecho, vamos a derrotarlo. Dios, hasta que le baje la motivación. No, ni le lavamos el cerebro, ¿eh? Lo metemos aquí y ya está. Además de investigaciones. ¿Qué más vamos a investigar? ¿El protocolo de distracción de intrusos. No alguna que podamos hacer por tres a lo mejor es que estas de operaciones globales están muy muy muy muy bien ¿eh? bueno al menos me gustan bastantes entrenamiento básico, introducción al mal mejora el ingenio de los trabajadores estanterías de seguridad, cantidad moderada de oro, vale pues creo que vamos a tirar por esta para poder almacenar más oro me gusta bastante Vale, sí, vamos a tirar por aquí Maravilloso ¿Y está funcionando? Venga, dale hijo ¿Lo matamos? Dime que sí Qué uh, manía uh, Qué manía, qué manía Vale Ahora, escoltarlo. Venga, otra vez. Con esto vamos a acabar. Vale, va. No quiero dejar la misión ahí a medias. Bueno. Barracuda Junior. Qué, qué técnica de cosquillas, eh. Maravilloso. Pero es evidente que con eso no basta. ¿Dónde está tu maestro? Nunca lo encontrarás. Vaya, si lo encontrarás en cuanto me digas dónde está. Se mueve con el que es Y cuando no tenga noticias mías Su pues silencio será la calma previa a la tormenta uh. Pues nada, tendré que tener esta tormenta Desde que llegue hasta aquí Y lo haré con o sin tu ayuda Dale, capítulo secundario completado Maravilloso Uh, ha llegado un grupo de saboteadores Vale Eh, hemos desbloqueado algún tipo de esbirro Eh, no Eh, no, creo que no. No, o sea, simplemente es el capítulo y ya está. Pues tiene pinta de que sí. Vale. Oh, recompensa disponible. Obtener recompensa, ¿qué es? ¿What? ¿Cuál era la recompensa? El capítulo nuevo. Vale, no, pero vamos a dedicarnos, vamos a volver a la lista y vamos a sacar una noticia falta, muerte por sushi Es que los jefes criminales me dan un poquito igual, teniendo en cuenta que necesitamos esbirros. Vamos a sacar esta cuestión de vida y muerte. Muestras de este tejido orgánico. Hombre, está bien, ¿no? Biólogo. Vale, bueno, iniciaremos esta en el próximo capítulo, pero por hoy lo dejamos aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de esta serie de Evil Genius, a ver si conseguimos conquistar el mundo dentro de poco, que vamos pasito a pasito. Recordad, lo de siempre, seguidnos en Twitter los dos, tanto a como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También seguidnos en Twitch que abrimos directo de vez en cuando, así que vale la pena que nos tengáis localizados. Y por último, ya sabéis